¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¡Les habla el Profe David! Bien, en esta oportunidad vamos a arrancar con la segunda parte del libro que les había mostrado. Recuerdan que habíamos hecho un libro, ¿sí? Bueno, lo que vamos a realizar ahora, vamos a hacer un libro o álbum. Bien, para eso les voy a mostrar cuál va a ser la idea. Lo que vamos a utilizar es un lápiz, goma regla y una microfibra o lapicera es muy importante que la idea la empecemos a dibujar en una hoja separando la cantidad de hojas que tiene nuestro libro en mi caso tienen nueve hojas así que tengo que realizar nueve dibujos ya cuando tenga los nueve dibujos en la hoja voy a empezar a elegir el primer dibujo para pasarlo en el libro pero antes que nada vamos a dibujarlo con el lápiz cuando terminamos de finalizar todos los dibujos con el lápiz, empezamos a utilizar la microfibra o lapicera. Luego de finalizar, borramos el lápiz y ya nos quedaría con la microfibra. Vamos a ver de qué se trata nuestro libro o álbum. El libro se llama Juana. Yo tengo un lápiz. Tengo una hoja. Y tengo tarea. Con el lápiz dibujo. Con la hoja realizo un tangram. Y lo que no está bien lo borro. Dos más dos. El dibujo lo hice para mi mamá. El tangram lo hice para mi papá. Y la tarea se la entrego al la seño. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó el libro álbum? Bueno, tengan en cuenta que la primera hoja... ¿sí? Va el título, ¿sí? Y en la última, directamente finaliza. Pueden decorarlo como ustedes quieran. Tengan en cuenta que el libro-álbum tiene más imágenes que palabras. Si no, sería un cuento. ¿Mm? Este libro-álbum tiene mucha imagen y poco texto. Puede llegar a tener una oración. Porque en eso se basa el libro-álbum. Que tiene más contenido de imagen y poca palabra o texto. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, denle muchos likes y si quieren comentar algo, me lo comentan que yo siempre les contesto. ¡Hasta luego!